En el tutorial número 1 sobre Aranzadi y Westlow vamos a tratar el acceso al recurso, así como la utilización de la búsqueda universal. Partimos de la página principal de la Universidad Carlos III y pulsamos sobre Campus Global. Nos validamos con nuestro usuario y contraseña. Para acceder a Aranzadi Westlow, pulsamos sobre Biblioteca. Podemos encontrar información sobre el recurso si pulsamos sobre Portal de Recursos Electrónicos en el apartado de Destacados. En Bases de datos, buscamos Aranzadi Westlow y pulsamos sobre el icono de Información. En la pestaña de Registro del catálogo podemos encontrar algunas notas y recomendaciones sobre el uso del recurso, así como guías de uso sobre el mismo. En la pestaña de información del ejemplar, en Acceso al recurso, podemos acceder a la base de datos de Aranzadi Weslow. Otra forma más simple de acceder a la misma es desde la página principal de la biblioteca. En Bases de datos, escribimos Aranzadi. Y pulsamos en Buscar. Pulsamos sobre Acceso al recurso y nos aparece una pantalla en la que tenemos que validarnos con nuestro usuario y contraseña de la universidad. Pinchamos en Acceder y accedemos a la siguiente pantalla, donde podemos ver los productos que la universidad tiene contratados en Aranzada y Westlow. Si pulsamos con el ratón sobre la I, podremos ver información sobre el producto. No debemos olvidar de seleccionar aquellos productos que no vayamos a utilizar, especialmente los prácticos, pues si no, estaremos evitando que otro usuario que sí los necesite pueda utilizarlos, así como estos dos si estuviesen seleccionados, y pulsamos en Continuar. Así accedemos a la página principal de Aranzada y Westlaw, donde nos aparece la búsqueda universal. Aquí podemos escribir lo que necesitemos buscar. Por ejemplo, Vulneración, Derecho, Propiedad Intelectual. Consiste en una búsqueda similar a la de un buscador de Internet, como Google, que devuelve resultados de toda la información de la base de datos de Aranzadi. En la parte superior podemos seleccionar el tipo de información que necesitemos. Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía, Proyectos de ley, Noticias, Diccionario... Cuando hayamos terminado nuestra búsqueda tenemos que pulsar Salir. En el tutorial número 2 sobre Aranzadi y Westlaw, podrás aprender a buscar legislación y jurisprudencia de una norma.